Cuando estoy trabajando 3D en Illustrator me gusta experimentar muchísimo con figuras geométricas, con líneas y hasta con texto y es lo que te voy a enseñar en esta masterclass. Manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con un clic vamos a seleccionar la herramienta de texto, damos otro pequeño clic para activar el texto que está aquí y voy a tipear este signo de interrogación. Lo voy a presionar clic, shift, clic y arrastrar para que se pueda agrandar un poco más y ahora voy a convertir o voy a crear en contornos este texto y en la parte inferior con la flechita blanca este puntito lo voy a borrar Presiono la tecla c que es la herramienta de la tijera y voy a cortar un segmento aquí eh, de este trazo de este texto y si me doy cuenta la parte de afuera tiene que estar seleccionada si no está seleccionada te vas con la flecha blanca ¿sí? la herramienta de selección y activas la parte de afuera que no la necesitas dos veces de leer para borrarla seleccionamos esta sección que está aquí e invertimos los colores para tener exactamente esta pequeña figura geométrica que parece que no hace nada pero vamos a ver qué pasa ahora le voy a cambiar de color simplemente para poder ver el efecto que vamos a realizar en este momento no sin antes indicarte lo siguiente que debes activar el panel de símbolos y en la parte izquierda yo ya tengo ya seleccionado mi texto obviamente con un tipo de letra que se pueda leer lo arrastro hacia el panel de símbolos para convertirlo en un símbolo y voy a dar clic en OK. Me voy para acá. Ahora, activo esto que está aquí. Lo voy a hacer un poquitito más grande. Efecto 3D, instrucción y biselado. Activamos la opción de previsualizar y ahí está la parte que estoy, he trabajado con esa letra. Más o menos lo voy a dejar por ahí. Puedes probar con unos 300 puntos. Bueno, depende mucho también del tamaño de lo que quieras hacer. Damos clic en OK. Voy a copiar este objeto. Y en una nueva capa. Voy a hacer esto. Edición. Pegar ahí mismo donde lo he copiado. Muy bien. Voy a ocultar la capa 3. Por si acaso le voy a poner un candadito ahí. no Me voy a quedar en la capa 2. Y aquí voy a expandir la apariencia. ¿Con qué objetivo voy a expandir la apariencia? Para que yo pueda editar. Y pueda colocar un degradado aquí. Justamente en... Esta parte de este objeto Voy a seleccionar el degradado tradicional que tiene Photoshop, eh, ilustrador O el degradado que puede estar aquí Y con la tecla G tú puedes presionar clic y arrastrar La idea es que pueda tomarse la letra y pueda seguir ese recorrido que está ahí Si no te gusta ese degradado, bueno, lo puedes cambiar por cualquier otro En mi caso simplemente voy a elegir un color verdecito que está por aquí y en la parte superior, en el deslizador de degradado, le voy a bajar un poco la opacidad, unos 60 más o menos, para que me quede ahí. ¿Recuerdas que guardamos una capa? Muy bien, la magia está aquí en la capa 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir al panel apariencia, si no lo encuentro en la parte derecha, ya sabes que lo encuentras en ventana, apariencia, y ahí me está indicando la apariencia que tiene una extrusión y biselado. Entonces, damos un clic en la apariencia, en extrusión y biselado, previsualizamos, mapeamos la ilustración y vamos a encontrar la cara con la que vamos a terminar nuestro trabajo, que en realidad viene a ser la cara quinta y en símbolo cargaremos ese texto que está ahí. Me voy a una esquinita y lo voy a rotar lo suficiente como para que quede... Ahí más o menos plasmado, ¿no? No se alcanza a ver la parte superior, bueno, no importa. Lo voy a mover un poquitito hacia acá. Y si me voy en esquina, Shift, click y arrastro. Voy a hacerlo un poquitito más pequeño por aquí y me está quedando como yo quiero. Si pongo geometría invisible, mira, ya casi lo tengo. Clic en OK y clic en OK. Como te has dado cuenta, son algunos pasos, pero que realmente vale la pena hacerlo.